The clock is ringing, I need to spend este canal ya hemos hablado sobre una entrevista de loquendero pero hace poco hicimos una entrevista a aquellos loquendero ahora que me falta en mi lista es la comadreja loca hoy les contarles algunas preguntas a la comadreja loca así que pónganse cómodos y apaguen la luz este es la entrevistar a la comadreja loca y parte 10 antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes y jueves así que suscríbete y activar la campanita ya sea un habitante más de este mundo creepy Z, buenos días tardes Noche los saluda, amigo y administrador. Este canal, mismo comenzamos, recorre el video, mismo X. 1. Hasta cuando comenzaste en Youtube y fue quien inspiró tu canal. Empecé en 2019 me inspiraron tu, Jera, Master lo cuento. 2. Que tiene pesando hace un proyecto en años 2021. Estudiar animación y recibirme como animadora de dibujos y luego no hacer sus vídeos en Youtube. 3. ¿Cuál tu canción que te identificas más mayo de tu canal? Creo que la canción es Rata Blanca La leyenda del y el mago. 4. Dígame cuál tu personaje de femenina favorita residente evil te guste más y después menciona personajes y masculino te gustó más bueno no juego mucho resident evil pero por los que cool, conozco me gustan gil Valentina y león Kennedy 5 película favorita son rápidos y furiosos 4 gran Anatomy Mortal con battle, naranja mecánica y crepúsculo 6 cuál video de youtube te dejo trauma xd bueno CJGA un campamento gay top 7 cosas perturbadoras captadas por cámaras de casas hecho por Dross XD7 Tiene un pasatiempo después trabajar en Youtube Comer y dormir mucho y coleccionar mangas y juguetes y absesando en bicicleta 8 cuánto hermano tiene la vida real Tengo 4 hermanos 9 ¿cuánto años tiene ahorita bro? 19 para 20 10 cuál tu videojuegos de terror y los clases favorito puedes mencionar algunos Sayme bien, me gustan casi todos la notle de admiro, es de terror, pero me dan miedo que se si de de de y 4.